Una mujer que se negó a ofrecer su identidad denunció que fue golpeada por su pareja sentimental. Hecho ocurrido en el sector Vista Bella de la ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionada, expresó. Hey, Estaban no, el domingo y me dijo, baja para mi casa. Se fue a beber el día entero y yo bajé para su casa. Entonces... Hey, Allá me dio un galletón en su casa y yo me mandé huyendo para la bomba de la fortuna y allá yo lo, yo lo brinqué encima y él cogió una botella y me la pateó encima. ¿Anteriormente ustedes habían tenido conflictos? Sí, uh -huh. yo lo he puesto como sin querer, ya lo pasa que no lo habían agarrado. ¿Ustedes son actualmente parejas? Pareja. ¿o pareja. Estamos ahora nos vamos a separar. En tanto que el agresor solo se limitó a manifestar lo siguiente. No, no. Me dicen que anteriormente habían tenido problemas porque es no se a esa tipa, donde quiera que me ve, me hace la vida imposible, mal. Pero hay que decírsela, yo tengo una orden de alejamiento contra ella. ¿Siento que tú fuiste a agredir a su actual pareja? No, ¿quién te dijo? Tío? ¿Cómo? No. ¿Cuál es tu nombre? Ya yo no quiero dar declaraciones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.